Buenas tardes, donde nos estén viendo Podrán ver que cambié el canal Lo hice más fácil Le puse la ley de la atracción Rosana Ustedes saben que yo no hablo solo de la ley de la atracción Hablo de la ley de los universal Las 12 leyes universales Y que no hablo solo de la ley de la atracción Sino del mentalismo Como magia Como esoterismo ¿no? Como brujería Sin desmerecer Pero bueno, es metafísica me inclino más por la por las por la ciencia, ¿no? Porque soy científica y por los físicos. Este, les quería decir algo. Eh, ustedes por ahí están corriendo para salir a casa y dicen, y, y justo voy a escuchar a esta chica dos minutos y me voy porque me tengo que.. Salir. ¿Sabe qué? Usted vino acá para ser feliz. ¿Cómo? Sí, vino para ser feliz, después los nenes, el marido, la casa, la economía, pero usted está acá para ser feliz. Si usted es feliz, el universo le va a dar todo lo que usted quiera, porque usted va a vibrar en estado de felicidad. Y si lo que le hace feliz es un comerse un, un panqueque, cómáselo, porque eso, lo va a hacer feliz y lo va a hacer vibrar con un estado de felicidad en una oportunidad mi hermano que ha fallecido que se llama Claudio Salvador Falabella a él va dedicado este, este video que lo, lo amo con todo mi corazón por supuesto me ha criado, ha sido toda mi familia él venía con la cámara prendida a mi departamento entonces nosotros jugábamos a ver quién sacaba más feo al otro para subirse al Facebook. Para que nos subamos al Facebook. Sobre todo él a mí, porque yo soy más coqueta, entonces buscaba, buscaba. Me ha sacado fotos cuando fui al Instituto del Quemado, toda quemada en una silla de Uno dice, ay, pero... Bueno, pero es así. Hay, hay cosas que hay que tomárselas con chistes. No estaba muerta, estaba quemada y la pierna se recuperó 10 puntos. Ya no estamos hablando de enfermedades terminales. Y, y él venía con la cámara y ya me sacaba fotos para ver, me quería ver fea para ponerme en el Facebook. Y si no salía fea, bueno, algo iba a pasar. Pero en el Facebook iba, iba a pasar algo porque yo él quería que yo salga fea y bueno, y, y, y, y, y, y, y hacía todos sus grandes esfuerzos. Entonces, mi hermano murió en el 30 del 11 del 2014. Mi, yo siempre decía, tengo una gran, gran familia. Me un segundo. Yo siempre decía, tengo una gran, gran familia constituida por una sola persona. Mi hermano. Mi hermano era mi papá, mi mamá, mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi compinche donde yo sabía que algo tenía que ir a hacer y es una locura porque yo tengo mi, mi buena parte de niña y eres es una locura y yo sabía que Claudio me iba a hacer pata. Otro no, otro no, pero ¿de qué locuras hablamos? Cosas muy simples, por ejemplo, que yo que toque en timbre y yo conteste, no sé, este, recaudador de esperma, ¿me da su nombre? algo así Cosas, este, pero, ni, ni, ni, ni, ni, ni para dañar a nadie, no nos reíamos de la muerte de nadie, ni nos reíamos de la muerte. De, él no estuvo con el coronavirus, se fue antes, pero si hubiera estado con el coronavirus, estoy muy segura que hubiera venido todos los días a mi departamento y me hubiera dicho: Vos tenés que sacar la vacuna, vos tenés que sacar la vacuna, vos tenés que sacar la vacuna, porque me tenía, mi hermana me tenía endiosada, como yo hablaba para el resto del mundo de algunas cosas, pero bueno, eh, no estuvieron los elementos necesarios ¿no? para que se pudiera sacar una vacuna lo suficientemente efectiva. tenga, Hablando de ese tema, tenga recaudos ahora porque hay una nueva subida y aún los que hemos sido vacunados dos veces y hasta los que hemos sido reforzados por ser personal de salud, la vuelven a agarrar, entonces esto implica que el grado de efectividad por ahí no fue del todo, pero no se lo puede culpar el que lo hizo, las vacunas se hicieron con la velocidad que pudieron, porque ellos, porque necesitaban detener la cantidad de muertes, o sea, acá no hay culpables ni responsables, acá tiene que haber gente que quiere ayudar a mejorar, nada más. Yo siempre que voy de un lugar digo, quiero ayudar a mejorar la situación. No, no, ni a criticar, ni a Ay, cómo hizo esto. No, no, no, no me interesa. Ayudar. Si no, no voy. La crítica no es la mía. Y, y la mentira tampoco. Así que tenemos que ser felices. ¿Cómo? ¿Qué la hace feliz? Mi mamá tiene 84 años y hay muy pocas cosas que la hacen feliz. La hace feliz ver a mi hermano mayor. Leo, porque tengo otro hermano. Yo te, tengo uno fallecido y uno que está vivo, que se llama Leonardo. Y verlo, pero mi hermano no va mucho a verlo, a verla. Entonces, yo trato de insistir con el tema de que vaya, ¿no? Porque mi mamá tiene dos, dos amores que son el hijo y la nieta. No soy la nieta yo. <ríe> yo soy la hija, pero no fui uno de sus amores. Bueno, eh, no hay ningún libro que haya escrito usted, tiene que amar a todos sus hijos muchísimo con el corazón. Ay, El otro día me decía una paciente, yo no, no, yo no, el bebé vino, pero yo no lo esperé. Y me encantó ser madre, amo ser madre, amo a mi hijo, me muero por mi hijo, pero no volvería a tener otro. Y no lo veo mal, ¿por qué juzgarla? Y si un, una mamá tiene como mi mamá, me vivirá con un hermano mío, es porque estuvo enfermo al principio cuando tenía dos años y se quedó con esa enfermedad y por ahí y es varón y vio que en las familias italianas los varones son como la fortaleza pero entonces claro ella se aferraba a mi hermano Claudio eh, Leo, Leo así que el mensaje de este audio es usted vino aquí a ser feliz acuérdese lo que dijo Borges he cometido el peor de todos mis pecados no he sido feliz así que hoy me, me decís sí, claro usted es fácil, doctora pero yo tengo que hacer cosas y las tengo". sí, todos tenemos que hacer cosas que no nos hacen del todo felices yo amo ser médica gracias a Dios la. pero bueno, no todos lo aman y entonces, pero hay cosas que no amo hacer como limpiar el departamento y sin embargo lo tengo que limpiar Así que no todo nos hace feliz, pero cuando usted descubra que esto no lo hace tan feliz, póngase música fuerte. a carcajadas, dice la bibliografía. Sí, yo no puedo reír mucho si no tengo un, un incentivo. Porque a mí me hacía reír mucho era mi hermano Claudio, que era un payaso. Un payaso. Y encima siempre quedaba yo como la payasa de los que los dos que caminábamos. Y todos decían, ¿pero es la doctora? <risa> no, era, era de terror. La historia de nosotros era divina, divina, divina. Así que usted vino a ser feliz. De ese, eh, hoy, es, hoy es 12, de ese, hace regalos. Si tiene lo que tenga de resto en su billetera y tiene un perfumito ahí que lo quería hace tanto tiempo y le alcanza, cómpreselo y écheselo todo lo que quiera hasta que llegaste Si quiere comer algo y lo puede comprar hágalo, quiérase, lo que usted necesita es que su niño interno, el que fue maltratado, generalmente maltratado porque a veces los padres no comprendían, tiene que ser querido, entonces los padres no nos trataban como rosas, al menos en mi generación, yo tengo 55, aunque siempre digo 35, pero no, 35 no, 40 digo, este, pero no nos tratábamos como rosas, sí. pero si no lo hicieron ellos, hágalo usted. Si usted siempre le dijo a su padre, papá, yo quiero una rosa, yo quiero una rosa, y su papá nunca se lo compró y ahora su papá se murió, no se quede apegada al recuerdo que su papá no quiso, el, su papá por ahí no tenía dinero, por ahí pensaba y por ahí necesito el dinero para otra cosa, papá estaba ocupado en otras cosas, no, no, yo no soy partidaria de echar culpas ni responsabilidades a nadie, simplemente haga lo que le hace feliz, y si le hace feliz comprarse una rosa, hágalo, y si le hace feliz algo diferente que usted no, no tiene acceso, pida. No es una vergüenza pedir, eh, no van a pedir una casa, un auto, pero ¿sabes que me gustaría comprar un chocolate y no me lo puedo comprar por ahí? Se lo compran. O sea, usted tiene que hacer, tiene que dejar el corazón y la vida para ser feliz. Porque en el momento en que usted comience a ser feliz, el universo le va a devolver el cuadro de la felicidad me acordé de Napoleón Gil. Napoleón Gil decía pidan lo que quieran y cuando se refería a riquezas tiene que ser exacta. El número exacto. tiene me decía, ¿cómo un número exacto? Yo quiero ser rica, pero qué sé yo. Y bueno, no sé, googleá, yo googleé quién ganaba <risa> quién era el máximo eh, este, persona que más ganaba en el mundo. Y, y después lo multipliqué por 12, porque dice, sueña alto, vive alto. Y después este dijo, pongo un tiempo, yo puse el tiempo, el tiempo ya se venció. Y no dije esta no sé Dije, el universo necesita más tiempo. Entonces un tiempo determinado, ¿qué está dispuesto a dar? Yo lo que estoy dispuesto a dar es ayudar a la gente que sucumbió por el coronavirus, tanta gente que no tiene para alimentarse. ¿Qué está dispuesta a dar? ¿Qué está dispuesta a hacer? Yo estoy dispuesto a, a por supuesto, a trabajar muchas horas y ejercer muchas horas. o bueno Jopón no está muy de acuerdo. El, ellos hablan de la misión y la misión dicen que no tiene que ser el trabajo. Ellos no dicen, ganarás el, el trabajo con el sudor de tu frente, no dicen que con ser feliz el transmitimos eso al universo y el universo nos transmite, nos devuelve esa energía porque todos somos energía, usted, yo, la computadora, la televisión, el colectivo, todos somos energía. Y el, nosotros emitimos energía de forma circular. Y el universo nos devuelve esa energía. Claro, el tema está en que lo que nos dice es cómo es el punto inicial, usted me va a decir, y pero cómo inicio. Y bueno, inicialmente tiene que ir a buscar. Salga a buscar lo que sea, pero no salga a buscar por el la chinche, por ejemplo. Pongámosle que usted gana 10 pesos por día, 20 pesos. No salga a buscar el chinche, salga por un poquito más, salga por un 40 pesos por día. estoy diciendo cifras para que ustedes me comprendan. ¿no? Como para eso le va a aumentar la autoestima a usted, usted se va a sentir... Que se está empoderando de que usted puede hacerlo, a aumentar su reconocimiento y hasta el otro le va a aumentar el reconocimiento. Pero así, mira, después, si usted ve que por ahí, no, tampoco me pida 8 millones de dólares de pesos a una persona, pues no se lo va a dar nada, no, no se lo va a dar. Pero si ve que la persona dice, mira, para mí esto es mucho, podría ser un poquito menos, ¿por qué no? Un poquito menos. Pero que no sea el nivel en el que usted trabajaba antes, empodérese, empodérese de su sapiencia, usted sabe, el señor que levanta la pared, la sabe hacer, y yo soy médica, psiquiatra y todo lo que usted quiere. yo no sé levantar una pared, creo que debes, sé que están los ladrillos y hacer <risa> no sé hacer, no sé cambiar un enchufe, para eso está la gente que sabe entonces usted en poder sé que usted sabe de eso, y haga las cosas correctamente. Tómese el tiempo que tenga que tomarse, vaya a donde tenga que ir, hágalo prolijo aunque la persona no esté, déjele todo prolijo, todo impecable. Haga la diferencia. Yo siempre dije en todas partes, yo acá vine a hacer la diferencia. Entonces en medicina, claro, me decían que lo merecía hasta la letra más chiquita de la más chiquita porque venía a hacer la diferencia. ¿cómo sabes eso? porque viene a ser la diferencia estudiar la letra chiquita de la chiquitita del testud que son los libros de anatomía que tenemos en primer año a la diferencia qué sé yo si alguien lo insulta por la calle en lugar de ponerse furioso y ponerse mal que ir a golpearlo comprenda que venimos de una etapa muy muy difícil y diga Vas a saber qué pasó a este hombre. Por ahí perdió un hijo, por ahí perdió dos, por ahí perdió la mujer. Por ahí se murieron de hambre, no sabemos qué le pasó. Entonces si lo insultan, no es necesario que lo vaya a golpear. Solo es necesario que por adentro diga Dios lo bendiga, porque seguramente el Señor se va a burlar si usted se lo dice en voz alta. Pero vinimos para ser felices. Así que me saca todas las sábanas nuevas que tiene Y las estrena hoy Me estrena toda la vajilla Y hoy me hace la mejor cena Para el marido Porque mañana no sé si estamos Nadie sabe si está Disfrute Disfrute lo, lo pequeño El cafecito con la amiguita Donde le está contando que ayer conocí un muchacho Disfrute Sea feliz Sea feliz Esto que tampoco nos han dicho, mi mamá me decía trabajar, trabajar, trabajar, porque lo más importante en la vida es trabajar, ese era es el mandato materno Entonces, yo trabajaba 14, 15, 7 días de guardia, porque era lo más importante hasta que un día le dije, mamá lo más importante es el amor, y la salud más que el trabajo por eso todos tenemos diferentes ideas de lo que es importante que para usted es importante ser feliz que es importante, si se baña acuérdese a acariciarse, si sí, pongas el mejor perfume que tenga, y si lo tiene que gastar lo gasta, y bueno, mira, después se verá, yo no tengo 15 millones de perfumes acá con, con mi coronavirus, yo tampoco, pero yo tengo uno y, y yo lo gasto, y bueno, cuando se acabará, mire qué hago, pero, eh, me daría mucha tristeza que yo fui a muchas casas, donde la persona se había quitado, la, se había querido quitar la vida. Por haberse querido quitar la vida quedó con secuelas muy importantes, como quedar cuadriplégico. Vio lo que llaman vida vegetativa, como será Yo fui a muchas casas y los ojos del paciente, si estaban abiertos, me decían. como si yo le pudiera dar algo a él para que él se curara de la decisión terrible que tomó. Y yo no podía hacer nada, porque si se había intoxicado, si había ahorcado, no había posibilidad de la vuelta atrás. Pero él me miraba con esos ojos así. O a veces he trasladado a pacientes, me miran, y todo el tiempo me miran diciendo, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos este tratamiento? Porque la gente es muchísimo en esto. Bueno, han decidido terminar con su vida. Usted decía ser feliz hoy. De a poquito. Un ratito, esto me hace feliz. Esto me hace feliz. Aquello me hace feliz. De a poquito. Acuérdese de los hábitos, por favor. Tenga hábitos. Hábitos de costumbre. En 21 días el hábito se asienta. Hable con Dios. Hable con Dios y pídale en nombre del Señor Jesucristo lo que usted quiera pedir y se os dará, dijo Jesucristo. No creo que lo haya dicho por decir yo creo que es así. Claro, me va a decir usted, y la pandemia, ¿cuánta gente pidió que se vaya? Yo creo que hay. los maestros vienen disfrazados de, de grandes catástrofes. Creo que el coronavirus dejó muchas... Almas sensibles, creo que dijo muchos médicos sensibles, muchos médicos muertos. Y creo que a todos nos hizo pensar diferente Si a usted no le hizo pensar diferente, no lo vivió casi. Pero bueno, le deseo mejor lo mejor. Deseo que Jehová alce su rostro y ponga sobre usted misericordia. Deseo que Jehová alce su rostro hombre ponga sobre usted piedad, deseo que Jehová alza su rostro y ponga sobre usted paz. Namaste y Shalom.